El día de hoy nos pusimos a platicar de muchas cosas como, como de ellas, lo que va a pasar con el canal. Otra de ellas, los texture packs. Tercero, lo que se viene próximamente. Y pues nada más decirles que a la meta de 10 likes lo que dije en este video, yo le hago un edit. A un texture pack que está ahí y que puede me agradar. así que ¿qué esperas? Primer texture pack de la partida. Roll squares 256 x. Hoy, ok. Yo vengo a comentar algo. Sé que no comencé como siempre, pero en serio es importante que lo sepan. Hoy es el día en que les digo un gran cambio. Que muchos de ustedes van a decir, pero oye, guardé este cambio de no sé, chicos. Nada más les digo que okay, este gran cambio va a ser fenomenal. Ok, este cambio, yo sé que a muchos, yo, yo muchos de ustedes les va a gustar. Ok, no los voy a excepcionar. Esto, lo que yo estoy pensando hacer, de, en parte de lo que ya tengo hecho. De avanzar, ¿no? Todo eso. a hacer una nueva serie de videos, ¿de eh, Ya no tanto de PvP, ya no tanto de tarjetas, Porque... Vaya, sí es cierto que... PvP es un poco repetitivo. Muchas veces no se en el que pues ahí. No, pasa pues nada, la cosa. Bueno, espera. Últimamente... Pues yo me mucho de PvP no, detenido la... la el servidor, pues sí ya sabes amigo, hola adiós, vete por favor bueno, ya me regreso da... esto, por así decirlo video aparte de ser un, una recopilación de de datos de chichichu para de esa, que saben que yo hace no manches que este tiene... ¿Qué es lo que tiene este güey? Ese tiene. Este tiene. Antes de que este güey venga... No, no, no. no. Cae! Siguiente. Para de texturas. Carmesí. Hecho por la 3N, o no sé cómo se pronuncia. Bueno, de una vez sigo recordando. No sé si hacer especial. Que sí, es que, pues, aún no he pensado en nada. Pero yo no sé si, si hago una idea Sí, pero sinceramente no estoy... Todavía, no tengo un 100% de si voy a hacer una serie no. Pero ahorita por el momento la respuesta es no pensando wey. ya por el momento vamos <risa> <risa> full full full Bien. por cierto me no he comentado cosas del texture ah. eh, me llama la atención bastante De espada de Dios. A ver. La espada hay que admitir que tiene su toque. Tiene su toque. Hecha 32X. Esta es la espada. Esta espada. Si ¿Sí ¿saben quién? Me gustaría... ¿Cómo se llama? Hacerle una herida a Strixer Park. Porque se ve bien God Así okay. que... Eso, chicos. No sé si les gustaría hacer si una review de. Un, un revit, un edit de este texture pack La verdad yo no sé si lo haría con versión a mí o distinta versión pero hola adiós Adiós perfecto todo lo demás para ti solo ¡Puro! ¡Eso! ¡GG! ¡Victoria magistral para nosotros! ¡Quiero! ¡Ey! ¡Otra vez! Eh, en esta. En esta En esta madre. En este. Con este cliente. lo mismo que. Que yo. Sí. ¡Vaya! Bueno, A ah, ver, ya se No para que me importa, me quiere. ¡No! <risa> Siguiente y último ...pack de texturas: Galaxy PVP Pack HD 1.8.9 by ...Dust... Star. Vale, a ver. Quiero que me escuchen. Eh, solo tantito. Okay. Sé que ahorita, ahorita no les he traído ¿Sí? contenido, así que digamos, no, despacio. Eh, no me a correr demasiado, eh. no sé. Bonitas. Así que, por favor, tengan paciencia, porque van a llegar. Van a llegar. Yo sé lo que les digo. Y este padre me llama bastante la atención, ya que. Tengo Tiene bastantes un um, drop, así que algo, no Vamos a Adiós Adiós mi caballero Adiós mi caballero No, aquí Me van no, no van a No, me van a ¿Cómo me sale? No lo sé. No lo pregunto. A ver. No sé si la muerte. Me la puedo, me la puedo. Me la puedo con un campeonato Me la puedo, me la puedo. Era, ¡Hola amigo! ¡Adiós! Eh, siguiendo la tradición del Texture Pack, este Texture Pack, en serio, está muy chido, los tres lo van a tener en la descripción Y pues como ya, <ríe> es tradición de costumbre Está muy bonita el Texture Pack, la verdad, eh, me gustan las espadas es lo que me gusta el texto de las los, los bloques se ven muy bonitos Pero no, muy muy, muy muy bonitos, la verdad que Yo este texturpad le doy 4.5 quesitos de... No más Bueno, o sea, miren nada más este hermoso cielo Yo ahí visto el dejo El cielo está hermoso eh, descarganse este texture pack si tienen la posibilidad porque en serio que lo hizo en serio. espectacular de hecho el otro texture pack también me encantó demasiado que les diga <coughs> bueno a ver si llega, la <coughs> si llega el video a 100 likes una meta hermosa pero es un poco tío yo yo personalmente les digo en serio hago ese texto ¿verdad? pero pero con versión mía todo caído todo caído todo caído en serio hago el texto con poca carencia no no no porque porque bueno, yo sé que ustedes son muy, muy generosos y que ustedes cuando se proponen algo, en serio que lo hacen. Yo sé que por eso digo. ¿Y ese es? Y en serio lo ¿no? hago. No va más. Se va a Así que ahí está esa. Ahí está esa. Yo se lo dejo ahí. Jerónimo, ahí está victoria para Axel. Así que chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Eh, que lo preguntéis al like, ya saben, y en serio, les prometo que hago ese texture pack. Con referencia a mí, en serio. O sea, no les miento. No les miento. En serio lo hago. Así que, pues, no sé. No sé qué más decirles. Hemos hablado de tanto. En serio, eh, no sé qué más hacer, vayan. Eh, es algo exageradamente. Exageradamente. Pues, no sé cómo decirlo va a haber cambios en 2023 porque si sí va a haber cambios bueno, por eso una de ellos va a ser el banner que va a cambiar el banner solo por un mes del 12 de enero 12 de febrero ok y, y de última para ya irnos los tres textual packs en la descripción vayan y la nueva forma de video la veamos próximamente, ok. Así que descarganse los tres por el paso y me dicen en los comentarios que les pareció. Pues hasta luego, GG Play.